Muy buenas. En muchos juegos, cuando vamos andando sobre una plataforma, esta se tiene que ir rompiendo poco a poco. Vamos a ver cómo generar eso dentro de Unreal Engine 5. Para comprenderlo bien, vamos a mirar dos ejemplos que he preparado. Como veis, aquí hay un tipo de suelo que tiene un estado normal, el estado después de haberlo pisado y después de haberlo pisado una segunda vez. Como con dos situaciones de distinto deterioro y aquí sería otro segundo ejemplo. Pues vamos a ver cómo podemos crear esto de una forma sencilla. Para empezar vamos a crear un nuevo objeto de tipo cubo y para ello nos vamos a añadir un cubo en forma y entonces vamos a aplanarlo en el eje Z para que tenga el tamaño de una losa entonces normalmente el cubo aparece por un tamaño de un metro por un metro por un metro. Y vamos a poner el eje Z 0,1 para que sean 10 centímetros. Veis el tamaño de una losa. Ahora vamos a darle una textura. Para ello elegimos dentro de lo que aparece en el Starter Content. Eh, pues cualquiera, por ejemplo esta. Y esta estructura pues es de tipo, como si fuera un mármol, un suelo de mármol. Entonces para empezar a trabajar con este, este sería el suelo original, el que no estaría pisado. Para poder generar el suelo un poco roto vamos a copiarlo con alt y sobre la flecha de desplazamiento. Y ahora importante cambiar al modo de fractura. Este modo es muy desconocido pero muy potente. Lo primero que vamos a crear va a ser un nuevo grupo de geometría y lo guardamos en una carpeta. Que será donde se guarden los distintos trozos en los que vamos a dividir este static mesh. Eso se puede hacer para cualquier tipo de static mesh, cualquier tipo de objeto. Entonces ponemos el nombre y pulsamos generar geometría. Ahora hay distintas formas de fracturarlo. Como veis en el menú que pone fracture, la primera es uniforme. Vamos a elegir la uniforme y tenemos que seleccionar de todos los parámetros que hay, los que no hacen falta esenciales son el del mínimo número de, de trozos y el máximo número de trozos. Por ejemplo, si ponemos que el máximo sea 50, y el mínimo 30 pues de forma aleatoria se me van a generar porciones entre 30 y 50 vamos a pulsar fracturar y vemos cómo nos quedaría en la parte de arriba de, eh, para, nos sirve para ver cómo quedarían los trozos lo ponemos a cero y ahora ya tenemos dividido nuestro objeto el paso siguiente importante es convertir esta colección de geometría a un static mesh lo vemos abajo en utilidades donde pone tu mesh y esto nos va a permitir convertirlo. Muy importante quitar el perbón para que no se nos generen muchos objetos, sino un único objeto. Y guardamos el nombre, con el nombre que queramos. Y entonces se nos ha generado un nuevo static mesh. Y vemos que la colección sigue manteniéndose, pero que tenemos, aparece el Marvel 1 de, de objeto nuevo generado. Parece que es un objeto normal y corriente, pero si ahora nos vamos a otro menú, en la opción de modeling también otro menú bastante potente podemos ver que el, en qué se nos ha quedado ese static mesh ese static mesh si vemos eh, que se tienen los polígonos vemos que aunque no se veía antes sí eh, está troceado entonces al pulsar el aceptar para generar polígonos ya podemos irnos al apartado de triángulos edición de triángulos y ahí ahora mismo no vemos nada pero si ponemos el, que se seleccionen en modo por grupo, pues aquí están todos los grupos. Entonces, ahora podríamos cada uno de esos elementos seleccionarlos y podríamos, pues, o desconectarlos para separarlos o directamente eliminarlos. Vamos a hacer las dos opciones. Por ejemplo, la primera, vamos a usar eh, separar y separar lo que hace es que nos ha separado eso del objeto actual cuando pulsamos aceptar. Entonces, tenemos que nuestro static match ya no tiene esa parte que le hemos quitado y esto serviría pues si quisiéramos ver cómo los trozos van cayendo vamos a coger y ahora el, el mismo objeto vamos a seguir quitándole más trocitos para que vaya otra posibilidad y en lugar de hacerlo con separar vamos a decirle eliminar entonces hacemos lo mismo seleccionamos la estructura y pulsamos en la opción de los triángulos la sección de triángulos y seguimos eliminando pues todo lo que no queramos que aparezca entonces todo esto se eliminaría ahora en lugar de separarlo directamente vamos a quitarlo y ya nuestro objeto quedaría reducido por lo que ya podríamos considerar que tenemos un static mesh que eh, viene del, del original pero hay una parte que no está bueno de nuevo pulsando alt vamos a sacar una tercera vamos a darnos cuenta de una cosa muy importante es que si yo aquí en esta copia que he hecho sigo eliminando para hacer una tercera versión, las eliminaciones que hagan se siguen manteniendo en, en esta copia. ¿Por qué? Porque estaba usando la misma base, el Static Mesh, el Marvel 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es irnos donde lo hayamos guardado y aquí duplicarlo. Lo vamos a duplicar y este nuevo ya sí es independiente del anterior. De forma que, aunque mantiene todos los trozos que tenía el otro, cuando yo quite nuevos trozos aquí no se van a ver afectados en, en el segundo componente seleccionamos que el componente sea el static met 2 y entonces ya no hay ningún problema. Yo aquí ahora ya puedo seguir igual que antes. Selecciono los triángulos y elimino lo que quiera y veremos que estos cambios no afectan en el segundo paso. Por lo tanto, así podemos hacer 3 o 4 o 5 todos los niveles de deterioro que queramos. Cuando terminamos de hacer las divisiones ya pulsaremos el botón aceptar y ya tendremos nuestros tres static mesh independientes que dentro del juego podréis organizarlo como queráis. A lo mejor os preguntáis por qué empecé a investigar este tema y es porque estaba desarrollando una plataforma universal que permitía moverse, desplazarse, girar y una de las cosas que, que era necesario de, para los juegos tipo Fall Guys era que las plataformas pudieran destruirse. Aquí veis que en la primera columna por ejemplo están los ladrillos que no se destruyen, aquí sí se van destruyendo con cada uno de los saltos. son las plataformas que hemos diseñado antes y que se pueden integrar fácilmente en cualquier juego. Esto está disponible para descargarlo del, del Marketplace de Unreal Engine y espero que os haya gustado y si es así suscribiros, darle a la campanita y poner vuestros comentarios.